Es muy interesante poder eh, operar bien esta, esta herramienta. Después la podemos complementar con otras extensiones. Que en este caso, por ejemplo, las tengo acá. así es que de pronto así les meto miedo a algunas personas y, y es lo que menos quiero. <risa> que se me vayan a asustar. <risa> Porque ver tanto... A veces piensan que Reaper sea un programa de, de nerds y no, no es así. Simplemente... Es de verdad nos pone a disposición de, de unas herramientas que yo lo encuentro fabuloso, fabuloso. Sí, esta es una forma casi como Track Manager, ¿ven? Solo que es una extensión y entonces aquí los puedo también otra vez visualizar o no. Después podemos crear eh, una serie de, de opciones, más o menos como los grupos. Y simplemente, por ejemplo, puedo visualizar solo las guitarras, visualizar solo las partes de las baterías, ¿sí? Simplemente haciendo un clic en, en unos botoncitos que nosotros podemos configurar. Bueno, yo creo que voy a cerrar aquí por el momento Track Manager y vamos a continuar porque me extendí demasiado. No estoy teniendo en cuenta el tiempo y eso como que... Bueno, no sé si alguien lo apreciará o, o otros se aburrirán, pero yo me estoy divirtiendo, <risa> ustedes. Bueno, vamos aquí con el transporte. Como vemos este ya, sabemos que, que es eh, como vamos a activar nuestro... Bueno, no lo he tratado todavía, yo creo que tendría que haberlo tratado. Voy a ver si ahorita hago una pausa y trato de una vez si salimos del cuento. Pero aquí sabemos que lo tenemos nuestro transporte andy story bueno nuestro andy story bueno voy a cerrar un poco aquí de cosas voy a otra vez a view andy story qué es este andy story bueno es todo lo que hemos hecho todas nuestras acciones que hemos hecho hasta el momento la última acción que hicimos fue esta sí visualizar mmm, vía manager ¿sí? entonces si yo me voy aquí hacia atrás como hemos aprendido vamos yendo atrás en el tiempo el, el, el, la forma de acciones que, que hemos hecho ven ¿sí? aquí me estoy yendo hacia atrás todo en el tiempo mira hasta cuando ingrese este este efecto para la demostración de la cantidad de CPU que se gastaba ¿sí? Entonces aquí tenemos todas las acciones que hemos hecho. La última vendría a ser la de arriba. Después les, les asignaré, les diré otro, otra cosita sobre, sobre este historial de acciones. Vamos a irme adelante. Nuestro video Windows. Bueno, ya este ya lo hemos visto. Esto es para poder observar eh, nuestro andamiento de la del video, para poder sonorizarlo de manera que encaje Virtual MIDI Keyboard eh, Esta vendría a ser mm, una pequeña controlador MIDI virtual y si no tenemos uno pues lo podemos lo podemos operar ya sea con con el mouse o con el teclado no sé si algunos de ustedes ha usado FL Studio. bueno es mm, parecido usamos por ejemplo aquí está la, la xsd e, entonces lo podemos operar a través de, de nuestro teclado también bueno si queremos un ejemplo rápido para que sí. ya para terminar esta partecita de, de view entonces, vamos a agregar un instrumento virtual. Clic derecho. Eh, insert virtual instrument. New track. Selecciono reasynth. Listo, ya lo tengo configurado para que suene. Entonces, con el mouse, voy a interpretarles una gran obra. <risa> y voy a bajarle un poquito el volumen. Pero el que la adivine primero quién es gana un tutorial reservado Uy, ¿quién la adivinó? <ríe> Claro, es un poco difícil moverlo con el mouse, pero puede servir para las percusiones. Por ejemplo, llevar el ritmo de una percusión, de un bombo o de una caja. ¿Sí? <ríe> eh, bueno, y así como podemos tocar con, con el mouse, podemos también tocar con, con, la con, con el teclado. Con el que escribo, vamos a ver si sale. Bueno, ya sí. Sí, que pues sí, con la práctica hasta de pronto puede servir. Bueno, solo que puede obviar cosas como por ejemplo el control-c C, y pues la intensidad también con la que se oprime, entonces siempre es un poquito, digamos, no tan performante, pero para el que no tiene una, un control via, controlador virtual eh, pues un controlador virtual, un controlador MIDI normal puede ser útil Está a disposición ahí. Bueno, vamos a ver qué nos falta por acá. Bueno, este creo que... Creo que lo voy a dejar por el momento hasta ahí. Y... Aquí tenemos otras otras cosas que nos pueden mostrar. Por ejemplo, una cascada de Windows. Creo que nos muestra... si sí, tenemos varias ventanitas. Sean eh... Hiding flotan Las que están ocultas nos las muestra. Esta es... Nos muestra una cascada todas las que tengamos por ahí abiertas. Esto es cómo controlamos. No, cómo controlamos cómo disponemos el tiempo de la línea del tiempo. Eh, algunas eh, como visualizaciones, zoom in, zoom out. Bueno, todos, bueno, cabe decir que todos estos, estos, estas vistas pueden ser configurables. Sí, si no me gusta que sea, por ejemplo, F, aquí yo se la puedo cambiar. Es muy muy configurable. Por lo tanto, no sé si estas son las de default. Me parece que algunas no. Creo que algunas se las cambié. Por lo tanto, estos atajos que tengo, eh, algunos no no son los que vienen por por default. Eh, aquí tengo otros otras formas, por ejemplo, go to Aquí uno le escribe a qué compás puede ir. Digamos quiero ir al 4. ¡Pum! Y ahí me va a ser 4. Go to cursor. Bueno, ahí, que es por ejemplo ir hasta donde está el cursor. En este caso, pues me lo visualiz visualizaría rápido. Vamos a ver si lo tengo acá. Me voy para acá. Digo go to cursor. ¡Pum! Me va hasta donde está el cursor. Y así otras cositas que se las dejo de tarea para que las averigüen. <risa> bueno, esto es para el full screen, coloca una pantalla, se agranda un poquito más la visualización. Bueno, y aquí hay algunas extensiones siempre mmm, que pueden ser muy útiles. También se las dejo de tarea. Y bueno, yo creo que ahorita ya por view podemos dejar así por el momento vamos a seguir con el tutorial